De los, de los de la ocupación cama UCI eh, a nivel nacional y sobre todo eso lo veíamos perfilado nosotros desde el, desde aquí desde Macorís donde la, el día cama UCI estaba disminuyendo y eso nos habla del control que podemos tener con la enfermedad porque la unidad de cuidados intensivos que eh, nos da y nos dice eh, el grado de mortalidad o la morbilidad que puede llegar a la, a la muerte al paciente y por lo tanto parece que es un buen aliento para no, para lo que le estamos dando seguimiento, le damos seguimiento a esta situación, que le debemos de darle seguimiento a todos, o sea, no solamente nosotros lo, lo, los médicos, sino el ciudadano, porque mientras más enterado y más, y se, se lleva de las medidas, porque no podemos... Con la venia de la vacuna, con muchísimas condiciones, como le estamos diciendo, que las buenas noticias de la disminución de infectados y vivir cama, eh, bajar la guardia, así que lo mejor eh, mantenerla o, o hacerla un poquito más, más fuerte, porque así es que podemos conseguir la, eh, una condición de salud estable eh, eh, hasta ese, ahora. Eso, eso que tú planteas, Sergio, eso es, eh, estoy 100% de acuerdo y así es pero hay una preocupación eh, con respecto al, al, al, al, a la vacunación vamos a asumir que quienes ya tuvieron la oportunidad de colocarse su primera dosis ya en esta semana ya eh, inicia, a partir de esta semana pues ya inicia ya porque le toca. es un mes después le toca su segunda dosis ahora bien hay una preocupación y así la expresó la presidenta de la asociación de neumólogos de la República Dominicana, porque eh, recuerda que se está, se está orientando a la población que aún después de haberte puesto no, tu vacuna, mantes, claro. debe mantener, debe mantener usando tus mascarillas y el distanciamiento físico, y es lo que se ha estado perdiendo, porque el hecho de que a usted ya lo hayan vacunado, no quiere decir que usted deba debe descuidarse, porque está expuesto a a cualquier rebrote, que es lo más común en este no, momento. Y decirle que las vacunas no, no te. Inmunizan 100%. 100%, ningún Entonces, tipo de vacuna. Entonces, hay, puede padecer. Vamos a puede tener que durar también. un tiempo significativo manteniendo el uso de la mascarilla y ese distanciamiento, y es lo que en este momento preocupa a la Sociedad de Neumología de la República Dominicana. Además, es otra confianza. cosa. Estamos. En la antesala de la Semana Santa, donde la uh -huh. gente hay, tiene un feriado extremadamente largo sí. y nos estamos creyendo que ya pasó todo, porque estamos, la, estamos trabajando casi a la normalidad. Entonces, eso pudiera provocar un rebrote si nosotros seguimos con la irresponsabilidad que en meses anteriores hemos venido... Eh, eh, Exhibiendo. Cada vez o sea, que hay un fin de semana largo, cada que, vez que hay un feriado así de este tipo, eh, aumentan la, la, la, los infectados Ahora, ¿quién, la irresponsabilidad. ¿Quiénes de... son los responsables? Nosotros, nosotros, nosotros serios. Por la irresponsabilidad nuestra es que tal vez no hemos avanzado más. Porque, oye, me estamos, creo que en el cuarto lugar, en el cuarto lugar. Dentro de los países que se espera que en este 2021 pueda puede estar ya vacunada casi el 100%, sí, el casi de cien, la, sí, sí, de el, la, sí. Oye, aún no hemos llegado todavía a un millón de vacunados en el claro, país, claro. pero la, las expectativas y el programa la que se ha ido agotando no, es posible que si no, hay, no se detiene en ningún momento, pues ya pueda estar la población vacunada. No, y que final fija que, este. que la población de movilidad más, y que hemos tenido mmm, más, mayor problema de los, los otros, los dominicanos. Es una edad por encima de los 25 años, hasta los hasta la, la, la segunda juventud, como dicen por ahí, de los 70 los 80. Vamos a ver, Sergio, perdón, si era no, no en lo que nosotros desarrollamos el comentario, ¿no puede ir consiguiendo eh, las declaraciones que diera la presidenta de la Asociación de Neumología de la República Dominicana expresando la preocupación que yo acabo de compartir no, con y, usted? Y eso es lo que te estoy diciendo, entonces nosotros, eh, con las vacunas que nos están llegando, nosotros somos de los países pobres donde... Eh, no está llegando la vacuna con mayor regularidad, Víctor. Eh, porque sabemos que los países desarrollados han, han acaparado su vacuna, todos. A, desacreditan las vacunas, pero tienen ellos, todas las toda la vacunas la tienen en sus manos. AstraZeneca, digo, la, la Pfizer no, no le vende ni una, ama a nadie porque todo está en Estados Unidos. ¿Eh? Entonces, no, vamos a ver, serio, vamos a ver. Dale audio, por favor, Eduardo, a las declaraciones que hiciera la doctora. Penoso. Es sencillamente penoso. Lo habíamos advertido, pero está sucediendo. En el día de hoy, tres pacientes que fueron vacunados contra el COVID acudieron infectados con prueba de PCR positiva y con síntomas. ¿Eso producto de qué? Sencillo, se descuidaron. Pensaron que por estar vacunado ya estaban libres y se confiaron. Y lo hemos dicho las dos primeras semanas de haberse vacunado no son suficientes como para conferir una inmunidad que evite que usted se contagie si se quita la mascarilla si no se cubre sus ojos y su cara y no tiene el adecuado lavado de las manos en el día de ayer un caso en el día de antes de ayer otro caso cinco casos en esta semana de personas que se vacunaron hace 10 a 12 días que recibieron su primera dosis. Lo hemos estado diciendo. El que se vacuna no puede liberarse de esto. Tiene que mantener el adecuado uso de esto y tiene que mantener el distanciamiento social. Señores, lo hemos estado haciendo bien no lo vamos a bañar ahora por ahí viene Semana Santa y a eso es, era lo que le tememos le tememos a que la gente por el hecho de que se vacunó suelte todo, suelte la mascarilla no guarde el adecuado distanciamiento social y no guarde las medidas sanitarias de, la cual, de las cuales hemos estado hablando todo este tiempo penoso muy penoso. Bueno. bueno, eso eso es una realidad. Nosotros le hemos advertido desde hace, desde hace, desde hace días y celebramos que hemos disminuido, infectado, disminuido cama UCI y que tenemos vacunas vacuna y que ya casi nosotros prácticamente tenemos eh, negociadas más de 5 millones de vacunas que irán viniendo de 200 dosis y pero eso no significa, porque si ustedes ven, tenemos ya casi cuatro meses en el mundo entero vacunando. En ningún país de ahora actualmente se ha, ya ha dicho ya estamos libres de, de, de, de COVID o, o se ha la, la Organización Mundial de la Salud haya de, descartado o ha dado una declaración de decir ya la pandemia está en, en su etapa decadente, ya no hay pandemia, no, aún se mantiene la pandemia, aún se mantiene. La capacidad que tiene el virus para matar, aún se mantiene la capacidad del virus para ser, para ser virulento e infectar, por lo tanto, tenemos que seguir con las mismas medidas que estamos haciendo ahora: nuestra vacunación, no soltar el, el, el, el, el, la rienda del caballo. Y en los momentos como estos, que, so, que se avecinan, el fin de semana se va a dar algo, eh, feriado, siempre hemos tenido ese problema: que nos la gozamos y después nos lamentamos. Así es, de manera que nosotros tenemos que seguir cumpliendo eh, con esas, eh, con las normas que han sido establecidas porque ahora eh, cuando las autoridades, llámese policía, intenta eh, someter verdad, a esos desaprensivos que se ponen a organizar fiestas... Eh, El famoso, ahora hay un término sí. nuevo, ¿cómo sí. que se llama? Eh, eh, a Melvin, ayúdame, tuiteo, teteo ah, teteo eh, Entonces, ¿qué pasa? Ahora, eso lo, eh, se, se, se, se da una confrontación entre policía ...y personas que están dedicadas a hacer ese tipo de actividades... ...que se monta, no es un espectáculo... Claro, ...un espectáculo... Muy espectáculo gusto, ...donde, entonces donde ya hay de todo, busca, droga, claro, bebida... para someterlo... ...para someterlo a la obediencia y que cumplan... que eh, ...tirar bombas lacrimógenas, apresar a mucha gente... ...cuando tenemos ya más de un año en esta situación... ...y que como decía la doctora, gracias a Dios... ...lo estamos haciendo bien... Eh, el esfuerzo que han estado haciendo las autoridades para que esto hoy estemos como estamos, yo creo que no lo podemos dañar al final. Por ejemplo, Sergio, por ejemplo, y eso tiene que tenerlo eh, pendiente las autoridades, o no sé cómo lo manejarán eso. Aquí hay, aquí en San Francisco de Macorís, hay eh, centros de diversión que están violentando, violentando las normas. Aquí hay centros de diversión todos. Que, se, que, se, que se llaman, por ejemplo, discoteca, que están incumpliendo, violando la, lo establecido por el toque de queda. Y usted que me está viendo, las autoridades que están viendo este programa saben cuáles son. Entonces hay que hacer que se cumpla para evitar que posteriormente nos veamos nosotros envueltos en un rebrote de esta situación. Que los que cumplimos con las normas, con lo que cumplimos con los que nos estamos cuidando y que al cuidarnos estamos cuidando a los demás, también es desaprensivos que no quieren, parece ser que esto, que esto pase, que esto se detenga. Eh, ahí las autoridades tienen que poner un poquito de control. Y saben por qué, por qué lo estoy diciendo. Aquí hay centros de diversión que amanecen, amanecen. Y ustedes saben lo, por qué lo estoy diciendo y qué, cuáles son esos lugares. Entonces yo entiendo que ahí tienen que apretar un poquito las autoridades para que por Dios, por Dios veamos y le estamos viendo una luz al final de altura para llegar, ¿verdad? Para que todo esté esclarecido y que podamos volver a la normalidad en la República Dominicana. Vamos a la pausa y al regreso seguimos con los comentarios de Sergio Romero y quienes les habla como siempre de de hacer con la mayor objetividad posible.